con las mascotas, los perritos, sí, sí, sí. y ahora también vamos a seguir en esa sintonía porque estamos ya con Maggie Romoli, nuestra veterinaria de veterinaria bomba. Maggie, gracias. bienvenida. bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien. Acá escuchando a Perla. A Perla y todos <risa> chau, esos chau. perros preciosos para para adoptar. Sí, bueno, acá. en varios hacíamos la mención de que están castrados y, y queremos saber dónde reside la importancia de estir, esterilizar, así se dice, a nuestras mascotas, Maggie. Muy bien, esterilizar, perfecto. Eh, reside en la importancia de esto, de disminuir la cantidad de perritos que hay, perritos y gatitos que hay en la calle, ¿sí? Uh -huh. eh, como, como medida principal para evitar todo eso es la esterilización, tanto uh -huh. de perros como gatos y tanto machos como hembras, o sea Perfecto. los dos hay que hay que hacerlo, sí, para prevenir. Uh -huh. Porque la, la cantidad de, de, de perritos que puede, de gatitos que puede tener una perra, es como que después si uno empieza a hacer la, la la progresión es uh -huh. muchísimo y bueno, todos ellos van a parar a la calle, a la sequía, a los vecinos, los abandonan, uh -huh. los dejan tirados y bueno, no tiene fin. Perfecto. ¿sí? Por un lado entonces, evitar que haya animales en situación de abandono, y por otro lado, eh, ¿repercute de alguna manera en la salud de ese perrito o esa perrita? Eh, el hecho de terneria. que esté castrado o, o no. Muy bien. Hay que tener como ciertos cuidados a partir de que lo, lo castramos. Tenemos un montón de beneficios y algunas cositas que hay que tener como el detalle. Sí. Bien. Sobre todo en el tema de la ganancia de peso. Que mucha gente se queja o, o piensa que el perro va a engordar o piensa que el perro se vuelve más tranquilo o que el perro no va a salir o que está deprimido porque uno lo castra. Eh, uh -huh. Todo eso son mitos. Bien, que hoy... Entonces, emocionalmente no le afecta a Emocionalmente no le afecta no eh, a nada. nada. Bien. Exactamente. Pueden disminuir un poco, eh, por ejemplo, Thank you. Habíamos hablado alguna vez de perros agresivos. ¿Sí? Eh, castrarlos previo, por lo menos antes de los tres años, puede llegar a tener algún beneficio para el tema de la agresividad con otros Bien. perros o con la sociedad en general. ¿sí? Uh -huh. Entender que ya un perro de cinco o seis años agresivo y uno lo castra, normalmente no tiene mucho beneficio. Claro. ¿sí? Eh, el tema de evitar los, las, las preñeces no deseadas, uh -huh. el tema de evitar infecciones en el útero, que lo habíamos hablado en algún momento, Bien. por el uso eh, no correcto de anticonceptivos, o de vacunas abortivas que ¿Existen se le colocan. Anticonceptivos para, para mascotas? Exactamente. ¿Y, y cómo es la, la modalidad? Bien, tenemos dos tipos de modalidades. Una modalidad que es inyectable, Bien. la cual se coloca aproximadamente cada cinco meses. Ajá. ¿sí? Entonces, eso previene que la perra entre en el ciclo. ¿sí? Bien. La otra modalidad es, una vez que la perra ya entró en el ciclo, darle pastillas anticonceptivas. Okay. ¿Sí? que se da, depende si es perra o si es gata y según el peso un comprimido cada 24 horas durante 8 días seguidos ¿sí? que obviamente el, no son perdón los mismos comprimidos que consumen las mujeres para que la casa no, no, no le vayan no, a no, dar un claro, no, no, no, no, todo de claro. veterinaria y Bien. viene por kilo por eso dije si es perrita viene la clormadinona que es la droga de 2 miligramos y si no si es adulto o sea si es una perra más grande eh, de 4 miligramos no, sabía? ¿Sí? no, no sí claro Igual, y en vez de castrarlos directamente optan por esta modalidad por pero opción. vos decís que corre más riesgo riesgo la, la salud de la, de la perrita o la gatita. Como todo, o sea, primero y principal, eh, hay veces que los propietarios se equivocan al dársela y sí. estamos hablando de hormonas y todas las hormonas en las cuales están administradas de una mala manera pueden generar consecuencias porque es como una bomba hormonal que uno le, le aplica a nuestro animal. Claro. Entonces, predisponen a los tumores de mama ¿sí? sí, y predisponen a la formación de piómetra, que era esta infección en el útero que alguna vez hemos hablado, eh, por el abuso o mal uso de hormonas Bien. en las en nuestras hembras sobre Entonces, todo. ¿vos recomendás evitar directamente esta, esta metodología? Exactamente. Bien. Si es posible, lo ideal es castrar a nuestra perra, castrar a nuestro perro, no administrar métodos anticonceptivos. Si se administran métodos anticonceptivos, tratar de hacerlo por el menor plazo posible. Bien. Por ejemplo, me dicen, no sé, eh, no quiero que entre en celo no. en, esta, en esta periodo porque la quiero cruzar en el próximo, pero mm. tengo un perrito, entonces quiero que termine su crecimiento claro. y que no se quede preñada. Para esos momentos, uno o dos celos está aceptado. Bien. ¿sí? Tener Bien. a una perra o una gata con anticonceptivos durante 5 o 6 años no es recomendable. Al animal mal, sí. no hace falta cruzarlo sí o sí, ¿no? Porque también está dentro de los mitos eso de que no, si si no lo cruzo en algún momento de, de su vida fértil, como que le, le acortás quizás la vida biológica. No, sí, no la sé, aparición como, de tumores se, veces se dicen se dice tantas cosas, cosas como que sí o sí la perrita en algún momento de su vida tiene que quedar preñada y el perrito sí o sí en algún momento tiene que ser padre. No, todo eso es un mito. ¿sí? Es más, la, la preñez estimula muchas hormonas, no solamente los estrógenos, la progesterona y, y, y la prolactina, que son todas las hormonas que participan dentro de la preñez. Y eso estimula la glándula mamaria. Entonces, si uno quiere o piensa que tiene que cruzar a la perrita para que la perra el día de mañana no tenga tumores, es totalmente erróneo. Bien. Es una bomba de hormonas que genera una activación de un montón de órganos que si nosotros lo, la tenemos castrada, de desde chiquita, eh, lo podemos evitar. ¿sí? Perfecto. Eh, y con respecto a los machos, eh, es todo psicológico, el pancho hace su trabajo y se olvidó a los cinco minutos de lo que estaba haciendo. Claro. Eh, y... Eh, Nada, como, para, como beneficios para la castración de los machos es la disminución de la agresividad, uh -huh. la disminución de los escapes de la casa para buscar alguna perrita. Claro. Y cuando son mayores el tema de los quistes de próstata o la hiperplasia prostática o tumores de próstata que también están todos vinculados con la testosterona y con el, y con el tiempo, digamos, de, de, de que esa glándula ha estado estimulada por la hormona y entonces con la castración lo eliminamos. Y ¿sí? también muchas veces, Maggie, corrigen algunos comportamientos también territoriales que tienen, eh, por ejemplo, hacer piso en todos lados. Exactamente. Me que también como que bajan un cambio en ese sentido, ¿no? Y exactamente, el marcaje que es lo que lo que hablamos de hacer pis en todos lados sí. eh, puede estar como estimulado por un mal comportamiento del perrito uh -huh. eh, esta humanización normalmente a veces me, me, me consultan eh, chicas o chicos que viven en un departamento solo y el perro uh -huh. les hace pis por todos lados, también es como un comportamiento medio como obsesivo hacia el dueño sí eh, y si no la otra es que vivir en un departamento alguna de las perritas del edificio en troncelo ah. el olor a hormonas está por todos lados claro. y los perros empiezan a orinar más, entonces uh -huh. Todos esos comportamientos eh, se eliminan con, con, el, con la castración, siempre claro. y cuando sea temprana. ¿sí? El, el perrito que hace pis por toda la casa y lo castran a los siete años probablemente claro. siga haciendo pis por toda la casa. Cuando lados. decimos temprana, ¿a qué referimos? ¿Qué edad es? Bien, eso un poco va a depender del cuidado que podamos tener. Yo siempre recomiendo, si podemos tener el cuidado eh, de que el perro no se va a escapar o que la perra no se va a quedar preñada, eh, esperar a la, a la culminación del crecimiento. sí Que en perritas de raza pequeña es aproximadamente a los 11 meses y en perras de raza grande a los 15 meses. Bien. Entonces, de esa manera nos aseguramos que el perro terminó su crecimiento, se desarrolló y ahí lo podemos castrar tranquilamente. Perfecto. Muchas veces va, escuchamos decir, no, del, después del primer celo antes del primer celo, entonces no nos, no nos regimos por eso, sino por la cantidad de, de meses que ya tiene eh, de edad. Bien, hay que evaluar un poco la situación de cada paciente, ¿sí? Uh -huh. eh, tenemos un riesgo, si lo hacemos antes de los seis meses, que la perrita en el día de mañana pueda tener incontinencia urinaria, ¿sí? okay. Entonces, si la castramos antes del primer celo, puede llegar a producir eso en el futuro, pero se elimina hasta un 98% la posibilidad de la, de la generación de tumores de mama. Claro, un ¿sí? muy okay. alto. Muy Bien. alto. Pero si lo castramos después del primer celo o apenas terminan el crecimiento, no es mucho la estimulación, la, la, la prevención de los tumores de mama es un poco más baja. Eh, pero bueno, eh, no tenemos el riesgo, por ejemplo, de la incontinencia urinaria. Bien. Entonces yo siempre digo, si es una perrita de la calle que la ha agarrado estas chicas eh, de las protectoras de la plaza sí. o lo que sea, encuentran una perra, la perra a los seis meses se alza y se va a quedar preñada de cuatro o cinco cachorros. ¿sí? Entonces es preferible siempre optar por la esterilización. Maggie, otro pregunta u otro mito común que escuchamos, como recién les decíamos, de los tumores y no les cruzamos. Los gatos, por ejemplo, las gatas, cuando se castran, que dicen que engordan? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Afecta la parte física? Bien, el tema de la sensibilidad a la ganancia de peso es real cuando uno se hace la esterilización. Pero para eso tenemos un montón de alimentos balanceados que son control de peso, sí. o para gato castrado, o reducido en calorías. Ajá. sí uh -huh. Y lo importante del propietario, eh, dueño de, esa, de ese gatito o gatita, porque a ambos dos claro. le pasa lo, lo mismo, es controlar las cantidades que se le da al gato. Bien. ¿sí? Sí, bien. Lo hemos hablado, bueno, la otra vez, pero uh -huh. aproximadamente entre 60 y 65 gramos de alimento balanceado al día es lo que tiene que comer un gato castrado. ¿Sí? Perfecto. entonces es muy importante y si el gato pide o el gato tiene el ad libitum que se llama, alimento todo el día dentro de la casa claramente va a engordar ¿sí? uh -huh. entonces es más responsabilidad del propietario que el animal engorde que propio de la castración ah, más atentos, ¿sí? Sí, lo mismo Perfecto. con la perra lo mismo con los perros sí. si uno castra un canichito o castra una perra y le da de comer por ejemplo eh, comida casera mucho hidrato de carbono, pan fideos, arroz y todas esas cosas que son hidratos de carbono procesados para nosotros los seres humanos, eh, generan más, mayor ganancia de peso uh -huh. en ellos y al fin no tiene la culpa la castración sino la alimentación que uno claro, le da. Tal cual. Perfecto. Maggie, me gustaría cerrar con una última pregunta ya que estamos hablando de reproducti reproductividad y todo esto. ¿Hay alguna edad oportuna que ya esté todo bien y, y seguro para cruzar a nuestra perrita, por ejemplo? ¿Y, y a qué edad no está bueno que quede preñada? buenísimo, eh, mira siempre yo les recomiendo después del segundo o tercer celo ¿sí? cosa que la perrita ya haya terminado su crecimiento uh -huh. y esté fuerte, ya haya terminado alcanzado su tamaño definitivo ¿Y qué edad tiene ¿sí? aproximadamente cuando eso ocurre? Es más o menos, por eso te decía, las, las razas pequeñas 11 meses Ajá, y bien. las razas grandes 15 meses. Perfecto. Tienen bien. como un desarrollo más rápido las razas pequeñas por su metabolismo, uh -huh. que es un poquito más acelerado. Uh -huh. Y también eso cambia, por ejemplo, como me decías, hasta cuándo. Las uh -huh. razas grandes suelen vivir menos tiempo que las razas pequeñas. Claro. Entonces, por ejemplo, una perra labradora de 7 años ya no está recomendado. Ya es muy eh, mayor. Claro. Ya es muy mayor. Uh -huh. pues una perrita caniche yo tampoco la cruzaría a los 7 años, pero tienden a vivir 14, 15, 16 años. Bien. Entonces, como que están en la mitad. De de su, de su vida. Perfecto. Te dirías que hasta los seis años, cinco años, dependiendo de la raza, uh -huh. eh, es Perfecto. lo mejor. ¿sí? Después se pueden quedar preñadas, después que pueden ser mamá, pero como en nosotros los riesgos aumentan. Claro, puede llegar a complicarse. Sí, exacto. Maggie, muchísimas Un gracias, placer, como mañana. siempre. Muchas gracias, gracias a ustedes. Bien. Momento de volver a la cocina, rapidísimo. Estamos ansiosos, Vito, porque ya nos llames en algún momento sí.